Bueno, esto nace de las experiencias vividas, ¿no es cierto? Yo soy una persona en situación de discapacidad, tengo una neurodivergencia, tengo una enfermedad poco frecuente, etc. Eh, no estamos dentro del sistema, en ninguno de sus modos, eh, y etc. Y hay mucha ignorancia, dije, ¿cómo yo puedo aportar desde las herramientas que yo poseo y que me gustan y me agradan? Le dije, vamos a concientizar de una manera lúdica, performática, entretenida pero donde las experiencias de las personas que observen esto también sean significativas más las experiencias de las personas que lo vivencian, y ahí pensé en que la moda no cierto, es el lugar donde existen mayores estereotipos, está también la concientización de los contextos de los entornos y los ambientes está todo allí. debo aprovecharlo y así empezó Muy buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos a este tremendo evento en nuestra comuna, de Rotoleta. Muchas gracias por estar aquí, por estar acompañando eh, esta maravilla actividad. ¿no? Bueno, para mí es una experiencia única. Es la primera vez que yo veo en 15 años una diversidad de tal tipo. Es que hay la de género, de igual De un género. Es un género y género. De todos los aspectos, todos te puedes guiar a arte. Entonces somos un género súper diverso, pero a la vez somos soy solo. Entonces, a integrar eso en in fashion, ¿Qué hay modelos profesionales? ¿Qué modelos detallativos? ¿Qué hay personas en situación de discapacidad? ¿Personas con discapacidad la altas de acá, súper cosas muy Bueno, me encanta estar acá. Que eh, agradezco a no Recoleta que me ofrecieron la oportunidad de participar en este evento. Que me parece súper importante poder promover que todas sean iguales. Bueno, me parece regio porque he visto muchas personas discapacitadas modelar, que es muy importante en bien travestis, personas racializadas y negras, que somos oprimidas estructuralmente y nos estamos generalmente en este espacio y tenemos tanto que dar a este espacio, tenemos tanto que mostrar a este espacio, así que me parece reto poder estar acá. Que Estamos felices de estar acá, que en realidad es una invitación maravillosa para los objetos. El ágil nos pero en solamente un que hay que tener una figura, que hay que tener una que hay que tener medidas para poder hacer las cosas que uno quiere. Lo que, lo que no importa las características la físicas, sino que lo importante es que el espíritu y la mente estén puesto en hacer lo que uno quiere porque quiere ser feliz. Y para mí es, es espectacular, es un gran aprendizaje, es algo que siempre quise ser parte, es como que te abre mucho la cabeza de poder compartir entre todos todo esto, ¿no? Este año eh, quería hablar sobre las barreras que existen desde la sociedad y los contextos para las personas en situación de discapacidad, si no, no existiría realmente la discapacidad. Y además el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad para concientizar a la sociedad. pues sustentabilidad, sostenibilidad y diversidad. Y toda esa convivencia eh, para dejar un mensaje de, de, de ello. Reconocer que es un ser humano no es una cosa, no es un número estadístico, no es una parte del cuerpo, deja, deja de ser un objeto, deja de ser cosificado porque eso hace la sociedad con las personas que somos distintas y no estamos dentro de la norma, en un sistema. Y aquí tiene un, un, un lugar, una importancia. Es como un sitio de reparación. Hay las personas que han sido sí vulneradas, que no tienen voz, en ese espacio tienen voz. Quiero que sea ni elitista, ni se lucre. Eh, y quiero que también se hable no desde la discriminación positiva de las personas, sino que más bien se, sea un espacio de alfabetización y de concientización. Eh, y ver que los modelos se sentían cómodos y les gustaban y les parecía divertido y, y se lo podían poner y estaban contentos, o sea, para mí fue espectacular. Quiero que todo agradecer obviamente al municipio de Recoleta y toda la entidad de que nos apoyaron hicieron esto posible tanto modelos y modelas, los cuidadores, la familia que apoyan, diseñadores y diseñadoras, los make up artists and hairstylists, los apoyo y amigos, amigas. Y muchas gracias eh, por la invitación a mi gente de la organización de este evento. Gracias. Gracias.